seguimos con esta cobertura de la Dominican Day Parade ahora estoy con el padrino de la parada el señor Emilio Sosa Qué bueno tenerte aquí en nuestra cámara un placer, muy gracias por tenerme ¿Cómo te sientes a ser reconocido como padrino de la Dominicana de Pared en esta versión 2019. Mira, me siento muy emocionado porque, como yo digo, cuando mis padres vinieron a este país, nunca pensaron con un hijo de un inmigrante iba a llegar a una meta tan alta como padrino del destino dominicano. Me siento orgulloso, pero esto es más para ellos y mi familia porque me han apoyado mi vida entera. Bueno, ha sido nominado a varios premios, trabaja con personalidades de, la más, de más alto nivel, ¿cómo te sientes al llegar a donde muchos todavía sueñan? Por ejemplo, ahora mismo, muchos dominicanos que están allá, muchos que están aquí que no han tenido la oportunidad de llegar a donde pueden llegar. Lo que yo pienso es que yo, yo no he llegado a donde yo quiero llegar. Yo todavía tengo mucho más que hacer. Entonces yo siempre pienso que hay más. Hay que soñar más grande. No soñar pequeño, soñar más grande. ¿Qué es lo más importante que ha pasado en tu carrera? Para ti lo más importante que tú has sentido en tu carrera. Yo creo que ser el padrino de esta parada, porque nunca lo he, nunca hubiese pensado o soñado, y que me den un honor así, tan grande, me siento muy emocionado. Este yo creo que es el día más importante. ¿La ¿Primera vez que, que participes en el desfile de la parada? La primera vez. Ya, bueno, pero... Me imagino que tuvieran toda esa bandera tricolor, me llena de orgullo. Voy a estar llorando como un baby. <risa> Mira, el año pasado se recaudaron en dos años 200 mil dólares para 50 niños que fueron becados. Para que estudiaran este año, en, en, en, la, en, en el periodo de dos años, Quieren que debe de mil personas dando mil dólares sin un millón de dominicanos da un dólar llegaremos más fácil porque hay dos millones de dominicanos aquí en nueva york y si todo todo podemos dar un dólar y si todos damos lo que podamos yo creo que llegamos a esa venta ah, no quiero aprovechar para que Quiero decir a toda mi gente dominicana que hoy me siento orgulloso de ser el padrino y todos son mis ahijados y los quiero mucho. Bueno señores, ahí está. Mira, a falta de la mamá y del papá, ¿el padrino es el que resuelve? ¿no? Yo sé, yo tengo seis ahijados propios. <risa> bueno, felicidades. ¿eh? Muchas gracias. gracias Seguimos contentos. Seguimos con la transmisión.